tu luz se apaga, tus fuegos se extinguen Tenemos un cañón en la laringe Misiles que se autodirigen Comies que estas letras me lo exigen Hábitos costosos, vidas simples Tenemos la costumbre de que siempre A donde vayamos hacemos que simbren Sus cabezas de serpiente Y cállate que luego te arrepientes Aprende a controlar lo que sientes. Date cuenta que se nota cuando mientes. Yo no sé, yo no sé qué es lo que tú pienses. Low-fi, low-fi, low-fino. -lo original smell, like tocinos. Picosos o oh, como espinas. Yeah, olorosos yeah. perfumando las esquinas. Yeah. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, man, Ya lo sé. I lo say I lo I lo Quiero que Perpetua. No estoy buscando respuestas Todo se va para mi libertad en las apuestas Pese lo que pese yo me lo llevo a cuestas Nuestros sistemas están descompuestos El camino es la meta y la tensión es latente Y si los riesgos aumentan pues, pues que aumenten Creen que dominan nuestras mentes Pero no tienen idea con quién se meten Y yo no soy de los que mienten bien saca como el vino, ah, como al latino en una alfombra voladora, lo paso chilling hasta que me llegue el onda, lo único que tengo es el aquí y el ahora, con coraza negra y el alma aurora, El como como chora. hay mucho pendenciero que no está a la altura, no tienen los tanantes y no tienen el cora, Ay, que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 Cuando siento el ardor Es como llegar al cielo y ver a Dios fumando crack No vuelve el perdido a la encrucijada donde roe el camino, No, nobody sees when I'm around yeah. It seems like I'm a motherfucking ninja It seems like I am el capitán chinga chinga Tú pones los muros y yo los tumbo Explicit lyricismo por tus rumbos Elefantes rosas como en Dumbo Nosotros solos contra todo el mundo One sweet trick of a I'm the one who sacked him Did you just see that? Kiss my quacka, juicy flapper Did you just see that? Tips I see, stand me flash up. Did you just see that? Kiss my quacka, juicy flapper Did you just see that? Tips I see, stand me top up, flasher hey. hey. La cabeza llena de ruidos y voces Su competencia y falsas letras no me ponen somos la droga que llegó, pa' que te coloques. Dime de qué careces, te diré cómo compones. Hablando de mujeres que al final te rompen. Del dinero que no veo y te corrompe. Puedes llamarme un rato pa' que te incomode. Puede presumir de todo, no, no creo, creo que, que me importe. Tengo amor, pero con muchas lesiones. No te abraces de mí. Tomo malas decisiones, algunos sentimientos que se descomponen, que ayer sí fueron, pero hoy ya no sé dónde. Acuérdese que hace tiempo que las cosas que viví olvidé y las guardé en una nave que se fue para no volver, tropecé y quizás lo vuelva a ser. enseñé a beber como una desenfrenada. Es cierto, pero me abandonaste cuando más te necesitaba. Y sin motivo alguno. Ya me tiene alto esta música ridícula. Ahora te molesta la que fue nuestra canción. Tal vez tengas razón. Pero no puedo dejar de ser una tonta romántica. Si la oigo es para recordar que alguna vez me quisiste y que fuimos felices. Voy salvaje como un chango Tras la hierba, tras la fiesta, tras los mangos Tras la pasta para los pagos para las drogas, para la casa y para los tragos Yo tengo poco, pero sé lo que valgo Digan lo que gana, por lo que hago Somos los reyes, somos los magos Somos de la calle porque somos muy vagos Soy un caballero, por eso cabalgo Sobre la pista cada que te hablo Anda nena, dame alguna vida tras las viernes la algo Todo mi pasado te lo he regalado a ti soy un esclavo de la vida que elegí Por eso los mando a chupar el dick Por eso se me van a la verga de aquí I'm living the dream, I'm living the dream I'm living the dream, I'm living it Oh, living the dream, I'm living it What? Living the dream, I'm The dream, I'm living the dream, I'm living, yo, living the dream, I'm living Yo, living the dream, living yo, everything is better here. Sí, no tengo prisa por salir de aquí. Tú no sabes sufrir, tú no sabes vivir. Hacen falta vitaminas y hace falta mucho skill. Tú lo miras y te asomas al street Los que me conocen no me dejarán mentir. Los que me quieren no me quieren ver sufrir Los que nunca me han dejado siempre los voy a seguir hey, Tú bien sabes lo que es verdad Parece que viniéramos de otra realidad Apuro, quita, quita, ya llegó el que les da La clase que no se compran ni en la universidad Yo, Parece falso, pero es cierto que vamos avanzando al contrario de esos ineptos. Puro trabajo, disciplina y respeto. A cada falla hay otro intento. Yo I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream. Palabras like puños Mi Dios y mis demonios En mis pensamientos y en los tuyos yo Te juro que voy a grabarme la vida De movida en movida Por Dios que me duele tu partida Nena, que no me cierran las heridas La madrugada pa' janguear y pa' dormir los días Mi hierba entume las encías De esos puterrines y de esas arpías Seguro que ya lo sabías Yo no quiero te bien No mezclo y apesto Como lo que miras entre TV Las profecías en la pantalla Dictaminan qué vestir y qué comer Saca el machete guapo ver, El futuro ya fue ayer La vida es el look que te quiere componer no has sufrido hambre pero tienes ansias de comer No tengo mujer pero quiero ser infiel No tengo dinero pero sigo siendo rey La yeca me enseñó cosas que no imaginé Pero en realidad no sé Me aperro a la vida, me llamo José Hasta la madre de tanto perder Quiero que me digas si es que voy a enloquecer por favor no tardes, quiero responder De aquella nube tuve que bajar y descoser. Los sentimientos que exhalé en el anochecer De aquel instante que te fuiste para no volver ¿A dónde fuiste que no vas a volver? Yo ya no sé qué hacer, no voy a retroceder No, yo ya no sé qué hacer El verano peligroso Yo toso y toso y toso y... La calle, la pasta, la droga, mi nena Mi libertad y mis colegas La playa y la arena Y estas ganas de querer más Que me queman ah. En un globo que no para de flotar. El universo es la vida y la vida es del mar En esta tierra que no deja de rodar Ahí está la calle si te hace falta un hogar greasy beach, greasy base, greasy limbo. Bend the senda que le quitan tanta fe man Me trajo vivo hasta... Flow, el turno